...ya no maduran los campos... ...no hay brazos que los labren... ...ni ovejas en los barbechos... ...ni perro ni pastor que las guarde... ...ya no hay parvas en las sera... ...ni juntas que las machaquen... ...ni viejos dando consejo... ...ni jotas rompiendo el aire... ...sierra del Alto Rey... ...tantos pueblos en tus brazos... ...te estás quedando sin nadie... ...si alguna vez vas por allí... ...y ves mi pueblo desierto... No hables alto ni rías, que allí descansan mis muertos. Escucha el silviero cantar, escucha el susurro del viento. Escucha la muerte de un pueblo en el silencio del tiempo.